En la mañana de este lunes, dirigentes que componen la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, participaron del taller sobre manejos de conflictos, coordinado por la red de organizaciones sociales y comunitarias de participación ciudadana. El objetivo es preparar a cada uno de los agentes y oficiales para que esté preparado de manera psicológica cuando vaya a enfrentar un conflicto con un ciudadano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 y en eso se están entrenando para que estén preparados psicológicamente para ese trabajo. La licenciada Viesca de la Cruz, facilitadora del taller, ofreció los detalles de los tópicos a tratar y resaltó además la importancia de iniciativas de esta índole para aminorar la violencia. Sobre las diferentes formas que pueden existir,